Con, estas, con esta consola, concretamente, sí, porque al menos han lanzado Jaime, un tomahawk. ¿sigues ahí o pasan pasado un tornado? Sí, ah vale. no estoy yo, es un, un coche. Ah, vale. Pues, siempre si si, si me, si me atropella, gordito. Pues Es que había parecido como un misil, digo, han lanzado, han lanzado un tomahawk. No, no, no, no. No, no. Bienvenidos a Friki Room. Gracias. Muy buenas, ponen... retrofrikis. Bienvenidos a, a Friki Room, podcast número 12. Hoy somos poquitos, pero suficientes, yo creo. Me... <ríe> Tengo a mi a Dani, Daniel. <ríe> y tenemos por videoconferencia, con... estamos conectados con Jaime. Buenos días, Jaime. Muy, bueno. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Muy Espero bueno, que bien. bien aquí disfrutando de las últimas horas del pseudo verano y nada entrando en el invierno que también tiene su encanto claro sí ¿eh? si escucháis pajaritos y demás ese ambiente que nos pone Jaime pero nos vendrá claro. bien tenerlo de fondo sí sí sí para relajarnos de la ciudad los ruidos de los coches y demás. exacto y bueno saludamos a Sonocal, que ya estaba por ahí chateando fiel seguidor un saludo sí sí es el amo ¿eh? y os recuerdo de que donde todo el podcast podéis escribir en, tanto si nos estáis viendo como en Youtube, como si nos estáis viendo a través de Twitch que emitimos simultáneamente en ambos tenéis ahí vuestro chat y pues, parece que funcionan los dos, o sea, estaré atento a lo que comentáis por pues, si queréis hablar sobre algo Bueno, pues, mmm, hoy juego va a haber poco, ¿no? porque como son, es uno por cabeza y yo no me cuento <risa> vais a tener dos, luego supongo que vendrá Víctor sí. y quizá al final tendremos por aquí a Susa para uh -huh. hablar de su sección. No quiere hablar sobre un videojuego uh -huh. en su sección de Sin pena ni gloria. Sí, y dejo de enrollarme, porque hoy como hay tiempo, pues me enrollo un poco más. ¿vale? <risa> <risa> Quería comentar con vosotros un, unas cuantas noticias, a ver qué os parece. Y una de ellas, habéis oído hablar sobre una consola que se llama CD están por ahí intentando creo conseguir que, dinero. Creo, creo que sé cuál es, creo. Porque me, es una en la que es casi todas las consolas que llevan CD. La Correcto. Mega CD. Correcto, la... o como unas, unas pequeñas imágenes. Exacto, esta. Ya sé cuáles también, eh. ya sé de cuáles Bueno, ¿y qué pensáis sobre este proyecto? Porque mí... ahora estamos mucho de moda, ¿no? Sí. Eh, tenemos las todas las consolas de Nintendo pero de forma oficial que la está sacando uh -huh. Sega también hace alguna cosilla por ahí pero no, uh -huh. no directamente sino con sí con su contrata <risa> a ver yo lo que pido siempre es sí que sea de calidad yo prefiero eh, aunque no me las compren porque no me aporten nada extra pero yo preferiría si me tuviera que comprar algo me compraría una mini NES o una mini Super NES que bueno que aún no he probado la mini Super NES porque aún ha salido pero seguro que lo hará bien, que es, qué bonito, que que, que, que, es, que, que la emulación sea correcta, que yo juegue y, y diga, suena y se ve igual, que si se ve mejor de puta madre, pero pero como mínimo que sobre todo suene igual, porque eso es una de en las cosas en que más fallan los los emuladores que, que, que no lo hacen que no Ya sea por el motivo que sea, que normalmente es por falta de documentación para poder emular perfectamente el hardware A mí si me emulan igual, genial, y si me emulan mejor, por ejemplo, yo que sé, habían algunos emuladores que te permitían saltarte ciertas restricciones Había un emulador de Mega Drive, no recuerdo cuál era, que te permitía saltarte la restricción de... De, de renderizado de los, de los píxeles y entonces pues no tenías lo que era el clipping y todo esto que te desaparecían los sprites pues vale, pues perfecto o incluso algunos que te añadían eh, transparencias por ejemplo, donde, eh, donde antes tendría que haber el truquito ese de ir haciendo que el sprite aparezca y no aparezca y tal o hacer como una especie de no recuerdo cuál era la técnica, pero que era hacer un pixel si sí, un pixel no para que entonces haga el efecto de transparencia. Pues no, no, eran transparencias reales, súper curradas. Vale, o sea, si, si me lo haces mejor, puta madre. Y si me lo haces igual, también. Pero no me lo hagas peor como la bazofia que hacen con Sega. Si este, el searing este, me hace lo mismo, o sea, tengo estas consolas que le meto el juego y funciona igual, entonces. Con esta consola, concretamente, sí, porque al menos... Al lanzado Jaime, sigues ahí o pasó un tornado? Sí. Ah, No estoy yo, es un coche. Ah, vale. Si me atropella, gordito Pues es que a mí me ha parecido como un misil, digo, en lanzado un tomahawk. Pues eso. Pues eso. Y que al menos con este... Sí que como no tengo las consolas, no las tengo todas, pues poder jugar con con ellas pues, estaría guay, estaría genial y si además de alguna forma las cargas, las hace más rápido, pues ya te digo, o sea... en, en principio la lista es PlayStation 1, uh -huh. TurboGrafx CD, uh -huh. creo que es una oportunidad para sí, sí, probar sí. juegos de TurboGrafx CD, <ríe> sí, sí. Neo Geo CD, uh -huh. bueno, y Sega CD. Sí, sí, me hace, o sea, eh, y luego, mmm, no sé si tienen pensado que sea compatible con determinadas ROMs Supongo que será uh -huh. con tarjetas SD o lo que sea Que también incluirá pues, las típicas NEM, Mega ne Drive uh -huh. o Genesis si no os veis de lo veis desde uh -huh. el otro lado Game Boy, Atari 2600 y TurboGraf Sí, lo que a mí me encontraría también genial Que por mediante las oh yeah, mediante las SD pudieras meter también las ISOs porque claro, o sea, si tú tienes el, el juego original eh, o, o lo has pagado de alguna u otra forma con un emulador o algo que dices, has pagado la licencia por el juego pues te descargas la ISO, te lo metes en la, en la consola y, y ya cargas directamente sin, que se, sin tirar de lector porque a mí este tipo de consolas con lector me, me, me hacen, o sea, no, no es que me tiren para atrás, pero tengo siempre el miedo de decir si le doy caña sea que me la acabaré cargando y no es como una de cartucho que bueno la limpias o haces un mantenimiento y ya está, no no, ahí cuando la lente se va a tomar por saco puedes trabajar un poco si a lo mejor sale graduado y hacer alguna cosilla pero hay un punto en el que esa lente ya hay que cambiarla y si pasa como con drinkas que dices <ríe> es que no hay lectores a ver qué ocurre, Están, tienen su campaña en Indiegogo, piden 50 mil dólares, creo que llevan alrededor de 3000 pues a ver si sale A mí lo que me gusta es un, también un prototipo, lo estamos viendo aquí en pantalla, uh -huh. eh, que es uh, como una especie de adaptador para poder meter cartuchos originales sí, sí, bueno, sí. A ver en qué queda todo esto, Jaime, ¿tienes alguna opinión sobre esto o paso tema? Yo, yo sí que la tengo. Mira, yo, yo lo que creo es que uf, yo ya no me fío de nada porque hay una saturación de, sí. de plataformas para emular. Que si la Retron 5 puedes meter el cartucho, pero después te lo emula. O sea, hace una especie de. de bueno, capta la imagen y después te la reproduce mediante emulación. Y bueno, yo ya no me fío de nada porque eh, creo que ya llamamos varias decepciones, ¿no? Con varios aparatos con mismo estilo. Y bueno, me parece muy loable lo del tema del CD, que bueno, es una novedad dentro de lo que hay pero yo sigo apostando por el camino de la Raspberry, para emular, de verdad. Eh, hoy en día hay una emulación brutal en Raspberry y con el próximo modelo que va a caer más pronto que tarde, todavía se va a mejorar y ampliar el número de, de, de consolas. Y lo que buscamos sobre todo, lo que creo es, pues, lo que comentaba Dani, no, que... Vale, tiene CD, pero ya estamos hablando de que a ver si se pueden cargar los juegos con la SD. O sea, lo que buscamos es pues la facilidad de manejo, la facilidad de uso y yo creo que, que, que el camino, bueno, para mí personalmente va por la Raspberry, un aparatejo que es tan grande como una caja de, de cigarros, acabo de ver a un sapo muerto, ahora en la carretera y os lo juro, os hago una foto. Y, y, y bueno, para mí yo ya tengo muy claro lo que, lo que, lo que compraré aparte de ahora, con lo que os comento y las consolas originales yo de verdad que ya no me no me llama eh, este tipo de cosas por la saturación por la ya la serie de, de, de, de bueno de decepciones no de máquinas que tienen salido y no sé eh, me parece muy loable porque solo que son un grupo de fans y de entusiastas de la época que le echan ganas con esto y, y bueno pero bueno yo ya os digo mi, mi opinión es esa ¿no? mm. sobre este de, tipo de tipo de consolas este tipo de, de, de máquinas para volver al pasado, ¿no? Dani se ríe porque ha leído aquí un comentario de Sonukai's Sí, que pone Rip Froger. <risa> de esos sapo muerto, le un Froger. No lo había pillado yo, pero ahora sí. Qué crack, tío. Eres el amo, tío, Sonukais Pues, sí, sí, no, es lo que tú dices. Es lo que tú dices que o sea, para mí, cuando me venden algo, ya sea hardware o software. Me tiene que aportar algo, <coughs> me tiene que aportar algo si a lo mejor ya tengo una versión anterior o si ya tengo algo equivalente y es lo, es lo que te dices, si, si me da versatilidad de decir, sí, sí, puedo cargar con el CD, pero por otro lado puedo cargarlo por SD, pues claro, es que de base, o sea y es un hecho, vas a cargar más rápido la, la ISO desde una SD, o sea, y no hay más, claro. es, es un hecho, por mucho que el lector sea de 50 velocidades, no, entonces, claro, todo eso te permite, claro, si además es eh, Free Region o también la consola sería como una especie de, eh, tuviera modo de book ¿vale? Que entonces, por ejemplo, le pudieras eh, cargar juegos o que fueran homebrew no de esto de, de hecho por, por la gente o que tuvieran algún parche vale porque tú a lo mejor por ponerte un ejemplo puedes decir, eh, sí, sí, yo tengo el Gears, no el primero eh, de Play, en japonés pero hay un parche para ponerlo en castellano ¿Eh? entonces claro, si la, si la consola esta es, es en plan muy legalista de no, no, solo me trago juegos originales dices, ya, es que este juego es original, pero he hecho vale un, un, un, un dumpeo de la ISO Y luego le he aplicado un parche O sea, el juego lo tengo, lo único que quiero es entenderlo Es entenderlo, ¿sabes? Y que no lo haga Claro, ya le estás restando cosas que dices, joder Es que el EPSXE, que es el mejor emulador de Play 1 que existe Se traga lo que le eches ¿sabes? Entonces dice, para darme menos pues. Métetelo por... Bueno, bueno, claro. tenemos un proyecto, sí, sí, sí, abre sí, sí. como ocurre, eh? pero bueno, eh, a mí lo que no me, me agrada mucho es la, la forma que tiene el diseño, pero bueno, parece más un el lector de esterno, todo, Sí, una grabadora de DVDs. Bueno, bueno, para, para, para, ya estamos con el Cibarita. De... <risa> <risa> el diseño también es importante, sí, ¿no? Sí, vale, pero entonces, ¿qué, <risa> ¿qué diseño le pones? intentando emular alguna de ellas <ríe> mezclándolas todas. todas a la vez Sí, pues... sería complicado, sería complicado encontrar algo <ríe> Bueno, pasamos de noticia no es un... una gran noticia retro pero como tiene relación la comento ¿Qué os parece el Metroid, el nuevo Metroid 3DS de main Spain? Una, una especie como de remake ¿Remake, no? Sí, porque no, no, no, no, no, creo que no es reboot es una especie de remake del 2 de Game Boy correcto vale. y a ver mi opinión es eh, sí pero no <risa> y porque recordar que está desarrollada por Mercury Steam el sí, sí. que de los últimos cartes de baña. Sí, sí. o sea genial porque esté hecho por esta gente eh, aunque lo que haya hecho antes no me... No me pero bueno, o sea, apoyo por los desarrolladores pequeños, por decir de una manera, y, y más si son españoles pero hay cosas que las han cambiado, hay cositas que dices ya, pero es que esto, o sea, el hecho de que a veces te tengas que parar para disparar según cómo y o sea, hay cosas que dices, no, es, es que no sé, es que creo que en algunos casos has empeorado que el 2,5D está genial, sí pero no sé <risa> pero es un Metroid. Es que ten en cuenta que Mercury steam es de Castlevania, pero empezó. yo creo que su primer sitio fue Jericho, mm. que, que es un buen juego, ¿no? Mm -hmm. Pero están, este estudio es como si trabajara siempre en un ambiente, ¿sabes que le da un ambiente especial a los videojuegos? Mm, un poco mm, de técnico, mm, llamarlo, no sé cómo. No sé si eso le puede beneficiar a Metroid, porque realmente esa sí, es la intención de Metroid, ¿no? Sí, Ese ambiente. sí, sí, sí. A ver, y ya te digo, viendo el juego a, a nivel gráfico, está muy, muy, muy, muy, muy bien hecho, ¿vale? Y, y creo que tendrían que, que, sí, apuntar un poco hacia aquí los... Los, los juegos que se hicieran así como, como remakes y tal o remasters o como se quieran llamar uh -huh. pero cuando ya se toca la jugabilidad en ciertos puntos yo eso yo lo veo peliagudo o sea si tocas la jugabilidad o tocas ciertas ciertos puntos que son clave que sea siempre para mejorar que no sea para experimentar si quieres experimentar haz un spin-off haz un spin-off y ya está como yo que sé, como se hizo con, con el Metroid, el Zero Mission creo que era, de Game Boy Advance algo así que es, es como una especie de pre uno casi en, que enlaza con el, con el uno mismo, es un 0 con más uno o algo así no sé va, cómo está, cómo está supervisado lógicamente por Nintendo, ¿Eh? supongo que lo habrán dejado como ellos querían, no lo sé sí, sí, sí. <risas> con el toque de, Merc sí. de Mercury Steam. O sea, pero... yo lo poco que he probado y he visto y he jugado ya te digo, me ha dejado así, como Hostia, así, mola, pero... bueno hay, Habrá que probarlo Yo, ah, bueno, no sé si lo sabéis Que finalmente saldrá La Nintendo, para que no lo tenga La New 3DS de Nintendo XL eh, Con... La carcasa, no sé cómo llamarlo, con el dibujo sí, sí. de la, ¿De de la Super los? Nintendo. Hay sí. que si sí, sí. de, de, de, de, Así ¿no? que si todavía no, reservaros la que no sé yo si habrá suficiente Sí, <risa> Nintendo aquí últimamente. Aún no tengo la 3 D la Nipa. Pues nada, igual pruebo el Metroid en esta consola no ¿Haremos un unboxing? Eh, aquí vengo. ¿Qué opináis vosotros, los que estáis al otro lado, ahora mismo viéndonos? Eh, ¿Flashback para Saturn? ¿Mm? ¿Has escuchado uh -huh. tú alguna cosita de estas? No. No, no, bueno, y yo lo que había escuchado era flashback para Drinkas, no para Saturn. Es lo, que, es, lo, es lo que yo había escuchado. Podría ser que me haya instruido yo, podría ser. Sí. sí, pero bueno, sí, sí, o sea, si sí, a mí me sacan el. A mí sea... Es cierto, era para Drinkas. Claro, claro, sí, claro. Es que sí, sí, A mí. Sí, sí, para Drinkas, para Drinkas. Sí, sí, sí, a mí sí Disculpad, me saca. No, no, no, no, perdonamos. <risa> a mí sí me sacan. Yo, yo no, yo no, yo no te Y a yo tampoco, yo tampoco. Luego le pegamos una paliza. Pues a, a mí sí me sacan el de, el de PC. Con, ya, preferiría las melodías originales, pero con, o sea, me refiero porque cuando lo sacaron en PC hicieron dos versiones, el de, el que tenía las, las melodías MIDI y luego el que tenía las melodías eh, arrange, no, o sea, hechas en ya con orquesta y toda la historia y estaba también el que el que tenía las introducciones originales y el que tenía las introducciones hechas en CG, ¿vale? Pues yo para mí, o sea, me lo compraría sí o sí si me sacan la versión de MS2, pero en The de disquete, o sea, con todo lo original, porque la probé la versión con las canciones rehechas y con el, los vídeos también rehechos. Y era como que, no, ¿sabes de qué dices? No, es que me mola más el MIDI de, de PC. Pero eso sí, el MIDI de PC con una 32, una Sun Blaster 32. Porque el MIDI de PC con una Son Blaster 16 es... Pazofia, <risa> ¿vale? Y yo probé el juego con una Son Blaster 32 y con todas las cinemáticas. Que, que tiene más cinemática que Mega Drive en super, ¿sabes? Si son más largas y tal. Eso, eso para mí sería un must-have, ¿no? <ríe> Hay que comprarlo. Bueno, pues ¿habrá que se ladrincas. la Dreamcast? los pajaritos. <ríe> ¿Tú qué opinas, Jaime? Pues, eh, que a ver, a ver, yo supongo que, que, bueno, lo que tú comentas, la versión esa de MS2, pues es la mejor, uh -huh. por lo menos para mí también. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, siempre que sea, pues, como aprovechando la Dreamcast, con el potencial que tiene, pues es interesante... Pues, eh, ver la nueva versión. Pero bueno, eh, ya te digo, yo yo tampoco soy muy de, de, de, de adaptaciones nuevas de juegos que ya conocemos. No sé, yo, es, ayer lo hablaba, que estoy un poco saturado, ¿sabes? Y uh -huh. necesito novedades. Uh -huh. Ya sé que es difícil en el mundo retro y tal, pero pero bueno, necesito novedades, ¿no? Necesito novedades. Sí, bueno, a ver. Y siempre me gusta. En MSX estamos muy mal acostumbrados, ¿sabes, Dani? Porque se producen... <risa> Bastantes juegos anualmente. Sí. Y nada, eso de ver tu MSX que ponga eh, 2017 en el, en el Basic de MSX es muy curioso sí. y muy bonito, ¿no? Con programas nuevos. Sí, sí. Entonces, no sé. No sé. Sí, sí, a, yo si a mí fueran sacando juegos de Mega Drive más. O sea, a, a, a menudo, ¿no? o sea, si quieran, yo me los compraría, eso lo tengo clarísimo. Hombre, a, a, mí, pues, vale. a, a mí, por ejemplo, Pier Solar o. Eh, otro, el, bueno, el beat em up este que están sacando que eh, no, nuevo, que, ¿no? Ese que además es de yo que sé cuántos megas El cartucho es una animalada A mí si me, si me fueran sacando juegos Pero además eso, o sea Porque yo, yo lo siento, hay juegos que han ido sacando Que sí, vale, es un juego nuevo Pero ves el juego y dices Es que es muy simple ¿sabes? O sea, como usuario de Mega Drive trasladándome a la época ya no lo miro como usuario actual de juegos, ¿no? Porque la Mega Drive. A ti te pasa como a mí, tú miras para la Mega Drive y dices, "Joder, a ver qué me da esta vez, ¿verdad?" Como diciendo, o sea, por la potencia, ¿no? Que tienes metida en la cabeza dices, por lo maravillosa que era esta consola, a ver qué me da ahora. No sé, las expectativas siempre son muy grandes, ¿no? Mega Drive. Claro, porque claro, yo cuando veo algún estudio que se mata a hacer un un estudio pequeño se mata a hacer un juego Mega Drive yo valoro el hecho que, que, que es una matada, claro sí. es una puñetera claro. matada Porque porque ya sea, o sea, aunque aunque tires de kits de desarrollo nuevos que hay Que te ahorran mucho y que te lo hacen en C y no tienes que matarte a picar en ensamblador Igualmente es una matada brutal y entonces yo valoro que los, que los juegos, por muy simples que sean, son una matada hacerlos pero igualmente como usuario también digo ya por mucho que te hayas matado, si el resultado no me gusta, claro, yo, yo, si a mí por ejemplo haces un beatemap, claro, o sea, en mi cabeza el, el, el, el listón está en el barnacle 3, no el street of Fate 3, sí. esa bazocia no, el barnacle 3, ¿vale? Claro, si a mí me haces menos que un barnacle 3, digo, <risa> lo siento, pero, claro si, me hace, claro, si claro, me, claro, si me haces un plataformas, pues a mí un Sonic CD, ¿Sabes? Un Sonic CD o un Knuckles Chaotix. ¿Vale? O que dices, pero ya, pero necesita los gadgets. Vale, pues hazme un Sonic 3 con un Sonic and Knuckles. O hazme, ¿sabes? Juegos de ese nivel. Un Earth Gym 3, ¿vale? Hazme un Earth Gym 3 o... Hazme juegos que, que tengan ese nivel de, de fluidez de animación. Hazme ese nivel de detallismo como un Cool Spot, como un Global Gladiators. Hazme eso. Si me haces menos de eso, lo siento. Entonces, claro, por eso cuando vi... Eh, los de 1985 Alternativo que están haciendo, por ejemplo, el Antarex o esta mm. otra gente que no, no recuerdo quién es, que es que están haciendo ese juego que tampoco recuerdo, que es un beat'em pero que tiene una calidad brutal. Dices, vale, sí, sí, o sea, <ríe> esto te lo compro. Porque tiene una calidad que dices sí, sí, es como si esa generación, o sea, no, no, no hubiera acabado nunca, ¿sabes? dices mira, siguen haciendo juegos de ese nivel de calidad. Por mí perfecto. Claro. Pero si me sacas juegos como he visto alguno por ahí que otro Que dices, es que esto es casi como un Pac-Man Con unos gráficos, tal, dices Sí, como, bueno, como espíritu y... retro, espíritu retro Pero muy retro sí, sí. Te dice, ya, es que no, lo siento, pero claro ¿Había no, otro... no, cuela, no cuela, no cuela Había otra, otra noticia Que era, están Bueno, unos fans, ¿no? También de Resident mm -hmm. Evil Que están desarrollando algo <risa> para Mega Drive Pero, pero, pero sí. eh, ¿Queréis comentar un poquito? o Esperamos a Víctor Esperamos no, a ver. Yo, yo, yo solo vi las imágenes del, del juego mm. de Mega Drive y bueno, no sé, a ver qué sale de ahí. Antes has comentado algo. Eh, no sé si sabéis, no lo tengo ahí como red de noticia, pero también comentarlo. No sé si conocéis, habéis escuchado hablar algo del Idora o Jaidora o como mm. queramos llamarle. Mm. ¿Sí? Esa sí. especie de sí, sí no, Darius. Sí, bueno, yo, es del loco marito, si no recuerdo mal. Los creadores de Maldita Castilla sí, sí, y pinta. Anoche vi unas imágenes y pintaba muy, muy, muy sí, bien. Sí, sí, porque, bueno, que, que yo sepa, ahora lo que está haciendo es todos los juegos que.. Porque este hombre, que yo sepa, es un único es un único tío. Y es... Bueno, eh, parece ser que está. lo han hecho entre él y Avilay Studios, los catalanes. Sí, bueno, pero ese es el el, el, el la, castilla sí pero me refiero a la versión que, sa, o sea, que sacaron luego pero la inicial sí exacto o sea la, las versiones X es lo que digo este hombre al menos lo que yo recuerdo en su web eh, lo que lo que había, lo que que había decía era eso se, se pegaba a la matada a hacerlo él solo todo las versiones gratuitas vale y todo era gratuito y te lo subía en en, o sea, te lo tenía ahí en su servidor no y, y eran para PC solamente lo que ahora sé que está haciendo eh, bueno, que al menos tengo, tengo información es que está rehaciendo todos y cada uno de sus juegos al menos es lo que voy viendo, por ejemplo el maldita Castilla EX y ahora el Idora EX para comercializarlos es ¿vale? de decir, vale, ahora lo que ha sido gratis pues bueno, quiero sacar un partido porque hay un trabajo hecho y en lugar de sacar deportarlo directamente y punto, no. Le da una le da añadidos. ¿Qué añadidos? Ya no lo sé porque no he probado el Castilla e, maldita Castilla X, así que no puedo compararlo con el maldita Castilla. Pero sé que, bueno, no hace simple sport. El tío se lo curra y mete, supongo que meterá logro y meterá cositas. Y sí, o sea, sabía que ahora estaba con este, que el x x que es, es un... Sí, es un Gradius, una mezcla de... Es un homenaje realmente. Así como el Maldita Castilla es un homenaje a Ghosts and Ghosts, pues es un homenaje a Nemesis, Gradius y todos esos juegos. Y yo sí que recuerdo haber probado ambos y decir joder, o sea, qué pasada, qué bien captura la esencia y qué currada, que, pero qué currote, qué currote. Mucha, y hay mucho curro, tío, hay mucho curro. Y, qué qué loca malito pues todo lo que hace, no sé qué pasa, es un programador excepcional y todo lo que hace, pues llama la atención, ¿no? Y, y, y el shooting app, este que comentáis, tiene una pintaza brutal, lo que decías tú, Ape. Y, y bueno, no sé si lo sabéis también, vi algún juego de locomovalesco también para Spectrum, ¿eh? Que tenía hecho y tal, lo vi hoy a la mañana, además. Entonces, es un personaje dentro de la escena, ¿no? De videojueguir sí, sí. En, en España que, no sé... Sí, sí. Yo creo que incluso es el más, de los más importantes y siempre es importante, pues, uh -huh. hacer referencia a él y hablar sobre sus proyectos. Pasamos a la siguiente y última noticia. Uh -huh. Antes de hablar ya de vuestros juegos, vamos a hablar <risa> sobre un juego de Mega Drive. Y, Jaime, el tuyo, que es de, ahora sí, de, la, de, ¿Qué, qué? de, de, de Saturn. Ah, de Saturn. Vamos a hablar ya <risa> del juego. Ah, vale, vale. vale. Claro, sí, voy voy a, a comentar una cosa, que es, ¿qué hay del día 5 al 8 de este, del siguiente Hombre. mes? Tenemos, 96. bueno, iba a decir Retro Barcelona, tenemos la Game World Barcelona Games World Barcelona Games World, perdón 2017, en la que dentro tendremos la ansiada Retro Barcelona, como el año pasado no, no. han pensado que sería lo mejor, sí. así que ahí estaremos, bueno. el recordar que están en la planta de arriba que mucha gente no encontraba la retro Barcelona sí. bueno no sé dónde están supongo que a lo mejor también creo que es la, la misma sí. bueno pensamos ¿no? vigilar las escaleras que nada más entrar hay unas escaleras en la zona de la derecha que suben a la segunda planta ahí está la retro Barcelona o de, estando dentro de la nave central en los extremos hay una especie de escaleras que suben a los baños y si seguís subiendo <ríe> Encima de los baños está retro Barcelona, ¿vale? Lo digo para sí. los cristales. Allí están. Madre mía, madre mía. Allí, allí, allí estaremos. Sí. ¿No? Sí, ¿Tú sí, estarás yo... en algún stand o tirarte no, no, no, de por libre? Esto de sí que Hoy bueno, vas a disfrutar, ¿no? A trabajar. Sí, sí. Y además, los cuatro días me he pillado los ah. dos primeros. Me los he pillado como <risa> profesional. Y, y los otros dos para ya. <risa> vale, que, que nuestro compañero Quique y yo sí. estaremos allí grabando. Uh -huh. Haciendo entrevistas, grabando y, sí, y comprando ahí. y iniciando también un poco, lógicamente. Sí, entonces, entonces iré si iré te vosotros, unes, sí, el sí, sábado estarás mundo. los cuatro días, pero <ríe> los <genial. Sí, sí. ríe> dos solamente el sábado, de primera hora a última. Y si alguno de vosotros vais y nos veis por ahí, de los pocos que nos veis, pues por favor saludad, ¿vale? <ríe> <Exacto>. <ríe> Algo haremos con vosotros, pero nada malo, tranquilo. Se llama a y que es gente que son la caña, ¿no? o sea, son gente que, que mantiene muy viva la skin de tanto de la Saturn como de la Dreamcast Y hay algunos que son desarrolladores, otros eh, coleccionan hardware, eh, incluso hay algunos de ellos que desarrollan alguna, alguna cosita, alguna utilidad. Invitaron a un, a un desarrollador francés que estaba haciendo que creo que ya casi casi casi está acabado un kit de desarrollo para Saturn propio entonces ya Sega no te puede decir nada porque todas las librerías y todo está hecho por él y, y aparte de esta gente hay un hay coleccionistas de recreativas de acuerdo y entonces traían todas trajeron varias recreativas que tenían reales o sea entonces veías ahí porque sí la Naomi la Naomi 2 eh, la Trifuerza, creo que se llamaba. Sí. Que era. Que es una recreativa hecha por Nanco Sega y Nintendo. Sí, Nanco Sega y ahora Nintendo. lo hemos dicho bien. Porque, porque es la Trifuerza, son estas tres. Y bueno, pues una, una gozada, porque claro, ves directamente cómo trabajan las consolas. Las, las recreativas, estas, los, las peculiaridades, incluso cómo poder tener eh, de forma más práctica dumpeadas ciertas eh, ciertas recreativas aunque las tengas pero, dices, pero me va mejor tenerlo así con este con un raspberry por intermedio y poder ir cambiando la de, de forma más fácil las las placas y todo y, y claro tenías oportunidad otro misil tenías oportunidad de poder de poder jugar a, a, a máquinas que ni conocías y fue, yo ahí estuve, pero disfrutando como un enano como un enano. Sí. Vamos a aprovechar que se reincorpora a Víctor, ya lo tenemos aquí. Estábamos hablando sobre la retornoticia y hemos saltado una, porque queríamos que era la tuya. Y es referente a ese Resident Evil que se está desarrollando para Mega Drive. Hostia, no me he <risas> Te pongo imágenes para que vayas recordando. Pero bueno, ¿qué sí, nos sí. puedes contar sobre Que hay el uno, ¿no? Sí, sí, sí había, estaban recomendando el 1 para Mega, pero era una. Es una beta, es una Sí, es una beta, beta. es una beta, es una beta. Y aparte creaban. Eh, unos jugadores independientes, que sí. no, era, no era oficial ni nada, pero. Sí, unos fans. Sí, unos fans. <risa> pero la pega la pegada metada que se están pegando sí, sí, es. Sí sí sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Esperemos que el campo. No metas las manos Sí. Que no metas las manos sí. En el sentido de que haga algo o de que les prohíba sacarlo En ese sentido, uno? de que... Yo, yo, yo yeah. en, serio? Yo en no. ambos, yo en ambos, o sea... No toques, no digas nada. Sí. Deja que lo saquen, que no ganen ni un duro porque lo saquen y no, y no, y no se comercialice. O sí, haz, haz como SEGA, pero sobre todo no metas el Exacto, nuevo, nuevo porque sí. te parto las piernas. O sea, es simplemente, deja que lo acaben, haz de publicidad y gana dinero. esto propia sí. IP, pero ya está. No a no ver si es después esto. de lo de SEGA, aprenden sí, sí. y ven que, que realmente sí, sí. se puede llegar a un acuerdo y claro. sacar beneficio. el claro. tu beneficio. Claro. Jorín, que están siempre Capcom chafando proyectos sí, sí, de eh. gente de fans. Sí. Que, que, que, sí, que con con a mí también es bueno, para partirle de las piernas, porque aún <risa> recuerdo el puñetero Castlevania que estaban haciendo con un Real 4, vale, en 2,5D. Que yo me lo descargué por suerte cuando aún estaba en, en, en los servidores y lo probé. Y aquí era oh, yeah, yeah. Y que, que, que no tardaron nada en decir, quita de hacer esto, que yo no voy a hacer nada, pero tú tampoco, la mierda. Ya yeah. es que aparte, a nivel de lógica básica dicen. La empresa que tiene los derechos no hace nada porque es no rentable económicamente Vale Entonces si alguien hace algo eh, no, no lo hagas, o sea, no te deja hacerlo porque no, no sea que saques un duro o sea, a ver, ¿es rentable o no rentable económicamente? O sea, ¿qué quedamos? O sea, ¿no, no puedo sacar, pues claro, es que no sea que saque 10 euros, 100 euros, ¿sabes? De, a ver, si sí, sí. no es rentable, ¿qué más te da? Y si es rentable, pues a ver, llega un trato, colega, o sea pero es que el perro del los ni hace ni deja hacer. sí, sí. ¿Qué? sí, sí. ¿Es que. ¿Qué te pasa la cabeza? Sí, sí, sí, sí. Es, es hecho como. Las, las campanas. Hostia, sí. Sí, van a ser de misa. Claro que son las 12, ¿no? O las doce Las 12 la en punto, sí. Las 12. Una la iglesia que lanza misiles. Sí, sí, sí, no, los coches que pasan son misiles, suenan como misiles. Eh. Y luego aquí las campanas, mola, mola. Eh. Estoy en Corea del Norte, en eso. Pues es eso, yo, es que, yo lo que espero es que, que los dejen hacer, porque además... Yo espero que no sacaran No cartucho. Claro, es, estaría muy guay que, que dejaran hacer estas cosas, porque a la hora de la verdad siempre hay un nicho. Y, y normalmente todos los retro acostumbran a tener un nicho bastante grande. Este juego arrasa, porque hay un montón de juegos de este calibre eh, que, que, que arrasan y que tienen ventas muy muy altas un Shovel Knight, un Guacamelee ¿sabes? todos estos juegos han arrasado, Action Verge es un Metroid en toda regla y arrasado pues yo qué sé, si haces un Resident Evil así, este The Make, como le llaman que mola mil, pues no sé, déjalo o sea, no hagas como sea con el Street of ¿Sí? Remake no, cosas de estas que estoy hablando de... Sí, como, como el... ¿Cómo era el...? ¿Fighting Theory era? No. Bueno, una, of Rage, una, una, una pequeña empresa, eso en la, la época de Play 1, una pequeña empresa. Dijo, o sea, somos muy fans de, de Street of Rage. Fighting, fighting el, fighting force, el Fighting Force. Y hacemos Street, un Street of Rage ya la generación de de Play. Sí. Lo hacemos en 3D, nos curramos ahí que sea súper guapo, con el sistema de combate era muy bueno. Estaba muy bien, estaba muy bien. Y lo presentaron a Sega de... ¡Eh, eh! O sea, hemos hecho un Street of Rage 4. De, de puta madre en 3D ya para la nueva generación y tal, que lo va a petar Y realmente lo juegas al juego y es una maravilla Y se dijo, no, no, no, no, no, no, no, no. Street of Rage no <ríe> Y hasta hoy en día no ha he hecho nada sí, sí. Y los juegos que tuvieron que cambiar pues, el título, los personajes y tal para poderlo sacar, pero en verdad es un Street of Rage sí, sí, porque además hay muchos enemigos y hay muchos y los propios personajes y tal te quedas muy de este es tal, este es cual, este es tal, este es cual, y los enemigos muchos dicen, este es como tal, este es como cual claro. pero tienen el nombre cambiado y tiene el aspecto cambiado un poco pero los ves y dices, esto es... porque además yo cuando jugué en su época yo dije, ostras, es que es como un Street of Rage en 3D bien hecho, o sea, muy bien hecho como, de hecho, como poquísimos casi ninguno porque mm. yo he jugado a otros bitmaps -em en Entonces 3D ahí, no. y dices no o el control es una mierda o no es la o las cámaras o las cámaras la jugabilidad no está muy bien integrada y claro te pones a jugar a este y claro es que además es eso o sea dije, no no no no no y coge y vale, vale la empresa dice muy bien pues vale lo saco por mi cuenta y hago le pongo otro argumento y arrasó sí sale arrasó arrasó dices es que se da eh, no bueno. no y aparte dices Hostia, no, es que voy a hacer el mío. <risa> voy a hacer un oficial. De... No, es que a día de hoy no he hecho nada. Entonces, sí, sí. ¿Y, ¿Y entonces y, por qué? O sea, y... oh, dices, es, es que son unos aficionados, no sé qué, tal, esto no queda serio. ¿Alguna pájara mental de estas? No, no, es que es una desarrolladora profesional. Y además el juego está acabado bien, lo ves, lo estás jugando, es bueno. Bien. no, no, no. no, sí, no. Sí, sí, sí. Vale, pues muy bien. Sí, sí. Bueno, chicos, vamos a continuar. Eh, sobre todo querías comentar también una noticia sobre Street Fighter, ¿no? Adelante, antes de que pasemos al otro juego. Era aniversario, no sé cuántos años, 25 no creo, o sea, muchos más. Han hecho una edición aniversario de cartuchos de, de Super Nintendo, como eso. Han, han hecho dos ediciones, uno, creo que unos cartuchos rojos, creo que habían 10.000 o algo así. Y unos verdes fluorescentes, porque lo, se ven en la oscuridad, de blanca. Eh, <risa> sí, sí, sí, sí. No lo sé. <risa> Que han sacado, es más limitada aún, de 3.000 unidades. Pero, imagino que es solo en Japón o. No, creo que ha sacado en USA o algo así, pero pero bueno, que o es sea, se muy chulo. el cartucho cuadrado. Sí, cartucho, claro, exacto, cartucho cuadrado americano, el Tocho ese. Y, y muy chulo y tal y se agradece cosas así, también decía Dani que había dado problemas sí, con el hardware que había ha, habido problemas sí, hasta donde yo sé no sé me lo leí pero no lo acabé de entender y no, me acabé, y no, no lo acabé de, de, de, de leer bueno no leer, o sea de, de, de interiorizar porque no, no, no sé qué movida era pero que te podía llegar a quemar la consola Vale, eso debe ser la edición sí. del Blanca, que Blanca... No, no, no. <risa> Electrifica, ¿no? <risa> <risa> pues, pero no, no, es que, claro, que dices, a ver, pues, o sea, me haces un juego que, que sí, que sí, que es, es, es el juego original, no es una maqueta ni en nada, ¿no? no es es juego, un cartuchaco, eh, eh. Pero que no lo metas en la consola que se quema. Me estoy perdiendo ya, ¿eh? Con una, una cositas de esta me pierdo. Bueno, perfecto, empezamos a hablar de vuestros videojuegos.